Hay bastante gente en Heathrow, ¿eh? parece domingo en Plaza Comercial, domingo en Galerías Cuapa. a hacer el video de, de las tiendas o duty free de Heathrow. Vamos a comenzar con esta de Harry Potter. Hay una tienda exclusiva de Harry Potter. donde tenemos? Híjole, yo no soy, de hecho creo que no las he visto las películas de Harry Potter, así es que no sé, no sé mucho de esto, pero voy a ir viendo más o menos lo que hay. ¿Tú sabes de Harry Potter? ¿Eh? ¿Viste las películas? No, una. No. Maris tampoco, yo también nada más vi la primera Creo y eso más o menos Nunca fui target Era target del señor de los anillos Pero bueno ahí hay, ahí hay Curiosidades de Harry Potter Para los que son fans De Harry Potter Que comenten Si ya han venido a esta tienda, si les gusta Si les gustaría conocerla Por ejemplo, este, 8 libras. Y este, 22 libras. Sí. Y eso fue Grande rasgos Harry Potter. Hay bastante gente en Heathrow, ¿eh? Parece... Domingo en Plaza Comercial. Domingo en Galerías Cuapa. Ahí están las salas. Estamos en la T5 de Heathrow. Tenemos tiendas como esta que se llama Fortum and Mason. Que. Se ve como de tés, venden tés, ¿por qué no? Más bien era de esperarse. Ah, es de comida, Mira, salmón, fue de grasa. Ah, ah thank you. Ok, es una tiene como gourmet. Caviar, ese no sé de ahí arriba es. caviar beluga, 343 cuarenta y libras este, oh, 843 libras este, beluga triple cero caviar fresco. Y mermeladas, esta tienda le va a gustar a Mari, tres libras, okay. Continuemos Ok, vamos a hacer un poquito rápido No tenemos mucho tiempo con nuestra conexión Ustedes disculparán Estamos en una conexión en Heathrow Smithson Smithson vende Bolsas, carteras Ok, vamos El que sigue, Bottega Veneta No sé si así se pronuncie igual es, es, de bolsas es una tienda de bolsas, algunos accesorios zapatos fragancias y veo por ahí lentes acá tenemos Burberry muchos ya conocen esa marca, en México la tenemos acá tenemos Paul Smith, Rolex. Okay. Va a ser un window shopping. Pero chequense el nivel de tiendas. Creo que nunca había visto un, una terminal aérea con todas estas tiendas juntas. Vamos a ver qué tenemos acá. Este es Gucci. este lado tenemos Louis Boutón. Aquí hay más salas de espera de las salas. Acá tenemos Cartier. Acá tenemos. Tiffany, seguimos viendo, seguimos viendo. Aquí está Hermes. Hay nomás, hay nomás, unas cuantas tienditas. Prada. En dios, ese es Chanel. Y estas son las clásicas duty free. Vamos a hacer un recorrido rápido. Puede a ver dos bolsas de tablerones por 10 euros, 10 libras. No está mal, creo. Ay, no sé ni cuánto está la libra. Ustedes disculpen. Está como en 25 pesos. Y hoy no, es You like to chat? No, it's okay. I'm just looking. Thank you. If you want? Oh, what is the new white to Chitao, the Italian ice cream flavor? Okay, ice cream? Yeah, that's the one. Ah, can I try it? Yeah. Oh, thank you. Me invitaron un chocolatito. Son muy amables. Excuse me so Mm. Eh, más o menos No me gusta el chocolate blanco Pero me llamó la atención que era de ice cream Godiva $19.50 Estamos en Junio de 2017 Y el euro, digo, la libra está Lo pongo en la descripción No me acuerdo en cuánto está la libra Vamos a ver los precios en libra Y pues hacemos hagan sus conversiones $18.50 $3.50 chocolates vamos a ver qué más hay acá todo mm, estos chocolates lo sigo comiendo miren, un Oreo gigante mm, está bien padre porque es de metal eso este me gustó 10 libras Entonces, ¿serán que $250, $300 pesos por ahí eh, un chocolate Jack Daniel, que kiobo. Está bueno, eh. 5 libras. Está bueno este. Estaba relleno de Jack Daniels. Vamos a ver qué más. ¿Qué más podemos ver por aquí? Un tablerón, eh. 3x10. Mira. Toblerón sote. No están tan descabellados. Mira una, una botellita. 7 libras. Bacardi, el bacardí, el bacachá, 7 libras. Aquí cuesta lo mismo el, el whisky que el bacachá. Tequila, corralejo, 6 libras. Y un poco de ron. Vamos a ver. Un agua te cuesta aquí 1,35. Del otro lado, en este lado hay, están los pomos. Vamos a ver rápido algo como, como referencia: un chivo regal. No sé qué edición sea esta, tampoco no conozco mucho de, de pomos. Este chivo regal está en 43 libras, debe ser una edición algo muy. Se me hace un poco caro, pero igual es una edición especial Vamos a ver algo Genesis Martel Coñac Baileys La de Baileys está Y es Baileys de vainilla Camel de canela 2 por 26 libras Absolut La clásica Absolut, está en 15 libras este es de litro Estas botellas son más grandes. Es decir, se ven más grandes. Generalmente son un poquito menos de al litro me parece. las veo un poquito más toscas. Las citrones están en 15.99. Cherry, raspberry. Este está de varios como. Una, una de cada una. Esto está en 18.99 libras. Ok. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa vemos por ahí? Bacardí a 11 libras. El Rodoncito Bacardí 11 libras. El Smirnov 11 libras. Y el Johnny Walker, el Black Level 25 libras. Más o menos. En grandes rasgos es eso. No veo de electrónicos. No veo de electrónicos, me gustaría ver algo de electrónicos, ya vimos chocolates, ya vimos pomos, que es lo que siempre hay, y vamos rápido a buscar algo de perfumes, que es lo clásico, siempre es lo que hay en los duty free, electrónicos, pero no los veo, a ver, por ejemplo, rápidamente, rápidamente. Uy, no veo nada Calvin Klein 35 libras El One 32 libras Ya vinieron, vinieron Marcación personal